Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, feliz miércoles para todos, qué alegría por nos encontrar en este espacio de oración, iniciando nuestra jornada. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a clamar su asistencia para este día que ahora está iniciando. Vamos a dar gracias también. Alabado seas mi Señor, Te damos gracias, te glorificamos Padre Celestial por todo lo que nos das, por todo lo que haces en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día, salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos que ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre. Ay de los que ríen porque harán duelo. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos hemos escuchado el relato de las bienaventuranzas y, y también las tristezas, no solamente las alegrías sino las tristezas esto que Jesús nos propone mis queridos hermanos está enmarcado en la versión lucana por cuatro bienaventuranzas y por cuatro malaventuranzas Queremos ser felices, es el sueño de muchos. Usted y yo cada día madrugamos buscando la felicidad. Y no hemos matado en lo vano y en lo pasajero. Hoy Jesús nos lo dice. ¿Quiénes son los felices? Los pobres, los que ahora tienen hambre, los que ahora lloran y los maltratados, los excluidos. Esos son los que van a ser felices. Y nosotros matándonos la cabeza, mis queridos hermanos. El proyecto de felicidad está claro ahí está adelante cuando pasen cosas duras y qué es lo que Jesús nos está proponiendo qué es lo que Jesús quiere en nosotros cuál es la oferta de nuestro Señor ahí lo tenemos, bienaventurados permítenos Señor descubrir el camino a la felicidad muchas veces engañados vamos donde no tenemos que ir muchas veces engañados vendemos la auténtica felicidad por lo pasajero por lo Superfluo. Señor, en tus manos nos ponemos. Danos la gracia y la fortaleza de perseverar en el camino. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, los guarda y los proteja. Un abrazo.